Este video fue pedido por LOL Master Sensei, bien, comencemos. Nuestra historia iniciaría cuando estaban Reiner, Marcel y Annie en la noche, Marcel quisiera haberle confesado a Reiner que alteró los resultados para que su hermano no tenga al titán mandíbula, pero viendo lo feliz que está Reiner por ser el titán acorazado prefiere posponerlo y mira que el sol está avanzando y dice que es momento de retirarse antes de que los titanes vuelvan a estar activos, en eso sale del suelo un titán, pero en esta ocasión Annie reacciona con su anillo, generando un brazo titán para evitar que el titán se coma a Marcel, viendo que Annie se convirtió en titán Reiner sigue el ejemplo, toma a Marcel con su mano acorazada y con el otro brazo masacra de golpe al titán, por último le arranca la cabeza y le destroza la nuca. Marcel con algo de shock dice que eso estuvo muy cerca, que mejor salgan antes, Marcel se convierte en titán para transportar a los guerreros a las murallas, al llegar a las murallas deja a Bertold en la puerta y toma su distancia, le dice a Annie que se convierta en titán y llame a los titanes así lo hace, Bertolt en titán ve como había civiles, gente inocente e ignorante de la verdad del resto del mundo y de la manera más insensible para el posible patea la puerta, procede a salir del titán, un titán se acerca a Marcel, se trata de Diana Fritz, al caminar es rasguñada por Marcel, Marcel agarra rápidamente a Bertolt y escala el muro con sus garas juntos con Amnie, en la parte de arriba del muro le dice que es hora de la otra fase, Reiner como titán acorazado baja y corre a por el muro María, dejando la puerta abierta, eres que había perdido a su madre a manos de un titán, jura que exterminara a todos los titanes, hasta el último de ellos. Con el titán mandíbula, los guerreros llegan hasta el campamento de refugiados, se supone que solo se queden esa noche. Al día siguiente, se entretienen con la historia de un refugiado que abandonó toda su vida por los titanes, lo que termina por deprimirlos y vieron al hombre ahorcado al día siguiente. En la historia original estaban haciendo estado de excepción, nadie podía salir de sus distritos salvo las mujeres y los demás debían quedarse a cultivar la tierra, pero como en esta ocasión tienen al titán mandíbula pueden en la noche y discretamente salir. Si en la historia original se enterraron que el rey era falso y que alguna vez los Ackerman fueron los soldados de confianza del rey pero posteriormente casados, pues ahora lo harían más rápido, quizás en el primer año mismo. No veo modo de que se enteren de que Grisa se comió a la reina de las murallas ni que se lo haya dado a su hijo. Reiner propondría unirse al ejército para unirse a la policía militar y estar con el rey, es posible que ellos estén con el verdadero rey, Marcel como líder es quien tiene la última palabra y piensa que es una mala idea y que quirá tiempo, si el titán fundado en verdad estuviera aquí debería preocuparse por el pueblo, si no ha reconstruido el muro María, tal vez sea porque no fue suficiente y básicamente adelantarían el segundo plan de Reiner de la historia original por años y en el año 847 destruirían el muro maría, se repetiría lo de la historia original pero con los recultas 102, muchos muriendo y terminando con el cuerpo de exploración y un relativamente nuevo levis acaban con la mayoría de titanes, pero sin modo de recuperar el muro y vigilado de que no ataque el titán acorazado, con este plan fracasando lo que queda es infiltrarse en el muro china a vigilar a la policía militar central, y Annie llegaría a encontrarse con Kenia Kerman, sorprendida, Annie le amaga diciendo que su hija, pero le da una patada al aire y huye por una croaca. Así que ya viendo que el titán fundador no está aquí, solo queda volver y avisarle a Marley, Reiner se sentiría decepcionado de no volver como el héroe pero no sería castigado ya que la responsabilidad cae sobre Marcel. Al regresar a Marley, decir lo que entendieron de sus políticas, historia y que no han reparado la muralla Marian y de Trost, Marcel recibiría un castigo como reiner de la historia original y Marley planearía enviar al jefe de guerra seque para el 845. La supuesta buena cara Crystal Lenz se intentó suicidar tratando de salvar a un compañero pero entre los reclutas la rescataron y estando cerca de la muerte recobró el aprecio por la vida cuando al estar agonizando de frío vio gente que se preocupaba por ella en las murallas los reclutas y en to cuatro quedarían en este orden. Mi casa Ackerman Eren Juager. Jin, Kristen, Marco, Sasa, Connie, Krista, Mina Carolina, Armin, Trost está deshabitada pero sirve como cacería de titanes, supongo que en las noches cuando los titanes están inactivos usarían explosivos para expandir el huevo que estaba en la puerta y tratar de aislarla lo más posible como habrían tenido planeado, se unirían al cuerpo de exploración Eren, Mikasa y Armin junto con algunos que nunca lo habían considerado. Jin y Marco se unirían a la policía militar. Y así pasarían con sus exploraciones por terrenos que antes eran de la humanidad, con Eren siendo salvado por mi casa. Hasta que un día ocurre la aparición de varios titanes en el interior del muro, en este caso como no hay conflictos, llegarían a toparse con el titán bestia y sus titanes y al llegar, el titán escalaría al muro y ordenara a sus titanes atacar, aquí es donde creo que Eren sería, no tragado, pero sí creo que perdería alguna extremidad y por primera vez se convertiría en titán, viéndolo el titán bestia y sorprendiéndose de lo mismo. Quedando ambos lados sorprendidos, el titán de Eren estaría atacando a los otros titanes, sé que cambiaría la orden de matarlos a que lo traigan. Erwin viendo que el titán bestia quiere a Eren y Eren no colabora con Seke haría una señal de que protegan a Eren, mientras que a Lev y Mike se acerquen y que enfrenten al titán bestia, creo que con preparación serían capaces de esquivar las rocas del titán bestia pero sin una distracción no podrían hacerse mucho, mientras que con el titán de Eren ya habrían derrotado a los titanes de Seke, Seke conociendo a los dos hombres más fuertes de la humanidad, procedería a retirarse a una mejor estrategia. Se reuniría con Pieck y se apoderaría a Trost así como lo había hecho con Shingan China en la serie original para usarla cuando intenten recuperar el murio rosa. Aquí no veo por qué sería diferente la estrategia. Sé que se quedaría en la puerta de Trost con un grupo de eldianos infectados con su fluido espinal rodeando la muralla, y con Pieck al pendiente de cuando lleguen pero en las murallas recién le estarían haciendo el juicio a Eren para saber qué quieren hacer con él. Por orden de Erwin Levi golpearía a Eren haciendo por un lado que la gente tenga simpatía por Eren y por otro que confíen en que Levi podría matarlo en caso de necesitarlo con la custodia de Eren ganada por el cuerpo de exploración, se irían a un viejo castillo a tratar de entender el poder de Eren y planeando cómo usarlo para recuperar el muro de la puerta de Trost con la roca de Trost. Así que llegó el momento, parten del campamento del cuerpo de exploración hacia Trost. Al llegar no ven al titán bestia, Eren se muerde, genera al titán atacante, toma la roca y procede a levantarla, el escuadrón levi estaría como los guardaespaldas de Eren para cualquier titán que haya estrado a Trost. Desde que fue tomada por el titán bestia, a Armin se le haría raro que no aparezcan sus enemigos por ahí, cree que deberían buscar entre los muros, pero es muy acomplejado para eso y solo lleva unos meses en el cuerpo de exploración, entonces aparecería a la distancia el titán bestia y gritaría, aparecerían titanes. Eren quedaría exhausto por el levantar la roca, ya que no estaría tan acostumbrado a pelear como titán. Erwin analizaría al titán bestia, un pequeño titán le trae las rocas y no es uno de los que genero. Con la poderosa puntería de se que derivaría a los soldados que estaba en la cima del muro. El escuadrón Levi pondría a Eren detrás de la puerta para que descanse un momento, mientras el cuerpo de exploración hace lo que puede contra el titán bestia, en esta historia no tienen las lanzas relámpago. Heroin sabiendo que taparon el otro lado del muro, ve si pueden abrir la puerta, cuando se abre la puerta el titán bestia lanza otra roca igual de grande, destruyendo y tapando la puerta de trostieren saltando avanzo a pasarla. Erwin viendo piensa que si Eren se las han contra el titán bestia solo lo masacraría con sus proyectiles y lo mismo con el cuerpo de exploración, pero si va con todo a la vez, podría, reúne a Mike y Levi y les dice, si Eren corre enfrente junto al cuerpo de exploración atrás el titán bestia podría derivarlo y matar a varios del cuerpo de exploración, pero desvistaría su vista y los dos soldados más poderosos de la humanidad podrían acabar con sus defensas izquierda y derecha atrapándolo. Eso hacen, cuando lo hacen como lo habría previsto, sé que con sus proyectiles derivaría a Eren después de tres rocas en la cabeza, el cuello y la mandíbula como titana varios del cuerpo de exploración de sus caballos, pero viendo que esos dos no estaba enfrente cambia su vista a ver su alrededor y ve a sus titanes de izquierda y derecha morir que se adelanta a correr hacia Eren y gritando toma al titán de Eren por la pierna y lo usa contra el propio cuerpo de exploración y lo impacta contra el piso destrozándolo y sando de sus restos a Eren pero en ese momento Levi llegaría a rebanarle los dedos, cuando Levi arranca a Seke de su nuca de la misma manera que tenían planeado sacar a Eren en caso de emergencia, Pie saltaría tomando a Seke y saltando entre los cadáveres del cuerpo de exploración antes de que Mike llegue y saltando por el lado exterior a Trost. Erwin da la orden de atrapar al titán bestia. La mitad del cuerpo de exploración del otro lado saldrá extras de pie, no creo que pudieran atraparlo y lo más seguro es que vuelvan después de seguirlo un rato y que como titanes cambiantes atraigan más titanes, entonces les tocaría volver a la cuidad a presentar el informe de la muerte de un cuarto del cuerpo de exploración, pero la reconquista de Trost. Una victoria parcial al llegar, irían, darían el informe y partiendo de regreso al cuartel primero, secuestrarían a un señuelo de Eren y a Crystal Lens, seguirían la carosa y entenderían perfectamente porque secuestrarían a Eren pero les resultaría raro que quien contrato a los señores de la distribución de carne, también pidieron Seus extra a la Lens y en eso serían atacado por Ken y Ackerman y su escuadrón. Aquí es donde pienso que moriría el escuadrón Levi, Petra de un balazo del tío de Candy y secuestrarían a Eren, y para complicar las cosas el cuerpo de exploración para al plano de fugitivos por motivos que no me acuerdo. Con Levi, Ange, Mikasa, Armin y el escuadrón Mike fugitivos para buscar a Eren, sin importar a cuántos miembros de la policía militar central tengan que torturar, amputar y deformar para eso. Entonces averiguarían que Krista es hija ilegítima del noble Rod Reis, quien se supone había perdido a toda su familia en un incendio. Mientras que del lado de Eren despertaría encadenado mientras que Krista quien realmente se llama Historia es puesta al tanto de que el padre de Eren mató a la reina de las murallas, hermana de Historia, Frieda y se la comió tomando su poder, por un momento Historia consideraba inyectarse para tomar el poder pero por otro, Eren no parece defenderse y hace solo unos años Eren junto con sus compañeros evitaron que se suicidara. Aquí entraría el escuadrón Mike, junto a Levi y Ange a evitar que Eren sea sacrificado, Historia al final se arrepiente y no se come a Eren, por lo que Rod procede a tomar el suero, volviéndose un titán de 120 metros y derrumbando la torre, Historia, logra rescatar el bolso de Rod con un suero que decía acorazado para darle a Eren y evitar el derrumbe, el titán de Rod era una normal dirigiéndose a la oscuridad más cercana en vez de un titán cambiante. Aquí creo que Eren como no habría previamente visto la coordenada con su madrastra sino lo único es que cuando Rod de historia lo tocaron tuvo visiones, tal vez ni siquiera se crea capaz de activarla, destruir a Rod con explosivos y contando el cacho de su nuca no es algo difícil de replicar aquí. Por el lado de Erwin, junto con Mike, Pixis y Darius que harían un golpe de estado, y el y desahogaría sus fetiches con los nobles de las murallas, y después de ponerse al tanto de lo ocurrido pondrían a la historia como su reina haciendo reformas para permitir el progreso, pondrían a manos del cuerpo de exploración el arma lanza relámpago. Construirían guillotinas para titanes y en un mes exterminarían a los titanes dentro del Muro María. Ahí irían a reconquistar el Muro María. En todo ese tiempo sé que volvió a los barcos y vio que no podría ganar solo, que efectivamente la coordenada no está disponible para defender las murallas por lo que Marley enviaría sus epelines con militares marleyanes armados y a los guerreros, quedándose solo el titano a Tamer en Marley, así que cuando los soldados del día llegan a Shinganchina llegan y tapan el muro no verían a ningún guerrero, taparían el muro, irían al sótano de Eren para descubrir que el día fue una nación alguna vez la más poderosa con sus nueve poderes, titán hasta que se toparon con la nación Marley que les derrotó, se quedó con sus poderes excepto el fundado que huyó a la isla, y el atacante que pasó a manos de Grisa y en unos días sin tiempo suficiente para prepararse militarmente para eso serían atacados por las fuerzas de Marley y aquí es donde la suerte de los de la isla Paradis se acaba, porque sé que no tiene modo de saber que Eren es su hermano, y no hay ningún problema interno que evite que Reiner, Annie y Marcel masacren al cuerpo de exploración y obviamente armas avanzadas de Marley podrían contraer mi equipo de maniobras tridimensionales, sería una guerra de resistencia pero viendo el daño que fue capaz de hacerle poco a Eren en la historia original y Eren no tendría conocimiento de técnicas de pelea que le hubiera enseñado Annie en la historia original. Creo que eventualmente Marley ganaría y añadiría al titán atacante a su colección, creyendo que solo es el atacante y no teniendo pruebas en contra se lo darían a poco y luego invadirían las murallas buscando al titán atacante. Con historia creo que estaría relativamente a salvo ya que según los informes el último Fritz, o sea el rey falso murió en un golpe de estado y la reina es solo hija de un noble. En esta ocasión sería solo Marley contra el día. Medio Oriente no tiene por el momento ningún conflicto con Marley y e Isuru no tiene aún ninguna relación diplomática con las murallas, así que anexar a la isla y esclavizar a sus habitantes sería solo cuestión de tiempo y ya. ¿En serio? ¿Un hombre cangrejo claustrofóbico entró a tu grupo? No es interesante. ¡No! Oh, ¡Oh! Parece que llegó a Cali y quiere tener sexo. Voy a darles privacidad. Sí, hazlo por ahí. No es raro. Ah, te parece, pero no es lo mismo.